En medio de la polémica, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, echó para atrás la convocatoria para la concesión de espacios publicitarios en la capital y dijo que la retomará hasta que logre los consensos tanto jurídicos como políticos. En conferencia de prensa, el alcalde capitalino reconoció que las declaraciones de parte del gobernador Miguel Barbosa y el presidente del Congreso, Salomón Céspedes, influyeron para poner pausa a este proceso de licitación de la publicidad en la ciudad, la cual inició esta semana. Lo Anterior, Después de que el Ayuntamiento de Puebla pretende concesionar por una década los espacios publicitarios en la capital a cambio de 2.2 millones de pesos anuales, pese a que la administración termina en 2024. Eh, estas declaraciones y estas opiniones que se han dado, he decidido eh, por el momento ponerle pausa a este proceso que el gobierno de la ciudad ha iniciado, ¿para qué? para escucharnos las partes que estamos interesadas en que se lleve a cabo de la mejor manera posible. Esta decisión la hago porque a mí me gusta hacer política de diálogo, me gusta hacer política de construcción, y me gusta hacer política que siempre esté pensando lo mejor para las poblanas y para los poblanos. Esta propuesta que tiene el gobierno de la ciudad tiene como objetivo que los paraderos sean seguros, que estén iluminados, que tengan cámaras Wi-Fi, ¿sí? que tengan, eh, por supuesto, videocámaras de vigilancia conectadas al C5, al centro de emergencias también del gobierno de la ciudad, y que los ciudadanos puedan tener espacios mucho más seguros para poder eh, estar dentro del área del transporte público, que es en donde desafortunadamente más asaltos a veces se cometen. Por su parte, el gobernador reconoció la posición que tomó el presidente municipal de Puebla para reflexionar sobre este tema, que causó opiniones divididas entre el Congreso local, el gobierno estatal y el mismo ayuntamiento. Lo entendí como una reflexión al tema. Yo no voy a recomendarle al ayuntamiento el desistimiento en la toma de sus decisiones. Eso no se los voy a recomendar. No me voy a meter a hacer esa recomendación, por favor. Son autónomos, responsables de sus aciertos y de sus no aciertos, como somos todos. Solamente la recomendación es que nos ajustemos al cumplimiento de la ley, es lo único. Entonces Yo no voy a opinar sobre desistir sobre las decisiones de una autoridad municipal. Es su responsabilidad, es su autonomía. La recomendación solamente es que nos ajustemos a los términos de la ley. Vale. Mi respeto al ayuntamiento y a Lalo Rivera.